Él vino aquí a la Ciudad del Alto a decir, justicia, ni olvido, ni venganza, justicia. Esa frase fue donde Carlos de Mesa dio aquí en la Ciudad del Alto. Pero sin embargo, cuando este año, 2018, cuando las víctimas de octubre le pidieron a Carlos de Mesa ser testigo para enjuiciar a Carlos Sánchez de Lozada, él se ha rehusado. ¿Dónde está su palabra justicia? De esa manera, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de El Alto le recordó a Carlos Mesa que aún las heridas marcadas el 2003 siguen sangrando. Los salteños no aceptamos la candidatura de Mesa, quien tiene una deuda pendiente y debe responder por los más de 60 muertos, aseguró Sandro Ramírez. Él le ha mentido al pueblo alteño. Desde ese punto de vista, creo y creemos que todos los salteños especialmente no creemos en sus palabras. Y creo el pueblo boliviano de la misma manera no va a creer. Lo que están tratando de hacer es, a través del partido Free, involucrar como un partido de izquierda a gobierno neoliberal, que directamente, seguramente es un mandato también de Estados Unidos, exclusivamente de los gobiernos neoliberales. Es un tema que prácticamente eh, para nosotros, los bolivianos, debemos de ver con mucho cuidado, porque en realidad jamás... La derecha ha tenido las buenas intenciones que Bolivia sea un país desarrollado, sea un país con futuro. Más de 400 heridos huérfanos que nos han dejado y eso se refleja porque se negó de ir como testigo de cargo cuando las víctimas han pedido y han presentado como testigo al señor Carlos de Mesa y precisamente ahí se negó de ir como testigo de cargo. Y también Carlos de Mesa no cumplió el mandato popular del 2004 cuando el pueblo boliviano ha determinado la refundación, la nacionalización de lo, del YPF y no lo realizó. Entonces, Carlos de Mesa es sinónimo de Sánchez, Gonzalo Sánchez de Lozada, es sinónimo de Sánchez Berzaín. Por su parte, el presidente de las víctimas de octubre de 2003 recordó que luego del fallo del Tribunal de Estados Unidos a favor del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, estos a los 15 días inician una contrademanda por daños y perjuicios en contra de las nueve víctimas de la denominada Guerra del Gas. Y es así que se repudia esta situación, señaló Patricio Pati. 15 años que estamos en busca de justicia acá en Bolivia, en Estados Unidos, bueno, en todo lado donde hemos podido, ¿no? En todo caso. Eh, no podemos olvidar nosotros, para nosotros es algo inclaudicable, que no podemos denunciar a este derecho de buscar justicia y, bueno, no, no podemos, no podemos dejarlo así nada más. Bueno, realmente es, esto es como un trabajo más que a uno le dejan, ¿no? Le dan un, un trabajo donde no percibes absolutamente nada, solamente la satisfacción de que tienes que buscar justicia y hacer todo lo que puedas, ¿no? Eso es eso, tratar de consolarte ¿no? con, este, con esta búsqueda de justicia. En tanto, el Frente Revolucionario de Izquierda, Free inició la inscripción de militantes en la Ciudad del Alto. Invitamos a toda la ciudadanía alteña a visitar los puntos de inscripción que tendremos en, todo, en todos los puntos principales en la Ciudad del Alto.